Hola, mi nombre es Antonita Muñoz, soy Chef Técnico y hoy vamos a preparar las papas chorreadas. Tenemos nuestra mise en place para las papas chorreadas, mientras estas están en cocción. Transcurridos los minutos de cocción, nuestras papas ya están cocidas y ahora las vamos a dejar reposar en baño María. Recuerden que el corte de esta papa es entera y bastante helada, como pueden ver. Comenzamos a preparar nuestra salsa hogao. Lo primero que vamos a hacer es el, el cebollín, la parte blanca del cebollín junto a la cebolla, la sal y el ajo. Después de 15 minutos, sofriendo el cebollín, la cebolla, el ajo, vamos a incorporar el tomate cortado en cubos, el cilantro y el concentrado de tomate. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar por 25 minutos. Para que esta salsa hogao tome más densidad, vamos a a mezclar leche con maicena agregamos la maicena que fue disuelta en una taza de leche caliente para que esta salsa esté más espesa cuando ya pasaron 30 minutos vamos a incorporar la mantequilla esta le dará brillo a nuestra salsa le dejamos por unos dos minutos apagamos fuego y reservamos ya tenemos nuestras papas chorreadas con nuestra salsa 8 listas para servir recuerden que hay que decorar para el cebolla